La camioneta no arranca, dijo hasta acá llegué. No sabemos qué es, no estamos tan lejos de donde tenemos que ir. Pero bueno, está empezando a caer el sol, hacemos señas y nadie frena. Vamos a ver qué pasa. y ahora estamos con este sonido del invierno en la camioneta estamos en la ruta 151 dejamos de tren y nos estamos dirigiendo a un lugar que se llama Algarroba del Águila o algo así y eh, nada gente andamos con los ovaños y los juegos en la garganta Con el corazón en la mano decidimos seguir En lo que va el viaje nunca vivimos algo así Con un nudo en la panza seguimos hasta que Leica dijo Hasta acá llegué Avanzamos 10 kilómetros y no pudimos seguir más Bueno, hasta acá llegamos Estamos sin señal En los dos teléfonos Excelente Bueno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 en la ruta conseguimos que alguien nos levante estamos más o menos a 40 kilómetros más, un poquito más de Algarro del Águila ahora estamos a 20 kilómetros eh, nada gente, estamos apretando cachete Gracias a quienes nos tiraron hasta el pueblo. Estamos muy agradecidos por eso. Ahora sí, buen día, buenas tardes, buenas noches gente, no sé a qué hora van a estar viendo esto. Como vieron en las tomas anterior, nos quedamos varados en el medio de la ruta. La primera vez en viaje, cinco meses en van life cumplimos y pasó este acontecimiento. Sabemos que son cosas que pueden pasar en la vida que elegimos eh, y nada... Por suerte Leica no nos dejó tirados en un lugar difícil de maniobrar y por suerte no pasó ni una hora de que ya nos estaban tirando hasta el pueblo que estaba a unos 40 kilómetros. En el momento nos desesperamos porque bueno, fue la primera vez y bueno hasta el día de hoy, ahora mismo, la mañana siguiente, Estamos un poco bastante desanimados porque no sabemos qué es lo que le pasa a la camioneta Vamos a ver qué pasa, nos pasaron números de unos mecánicos Es un pueblo muy pero muy chiquito Nos pasaron tres números de mecánicos El primero no está, el segundo no contesta Y bueno, el tercero dijo que lo llamemos más tarde a ver si puede pasar Nico está chusmeando ahí que puede ser en el motor Se empaña todo esto Puede ser un bulón que se desaflojó. Esperemos que sea eso. Porque nada. Vinimos por la ruta 151. Va a quedar por acá el mapa. Y la ruta no es de ripio. Es de asfalto. Pero tiene unos baches gente. Tiene unos pozones. Y eso que nosotros venimos a una velocidad muy. Pero muy despacia. Pero bueno igual. Se sentía todo el movimiento. Y queremos creer que con eso se, se desaflojó algo. Así que bueno. Vamos a esperar a ver qué nos dice el mecánico. Estamos eh, Repinchados Repinchados, no les vamos a mentir Pero bueno, como les dije antes Sabemos que son cosas que pasan en esta vida human life Y lo importante es que no estamos solos Está la familia, están los amigos Están ustedes del otro lado, que es una comunidad enorme Que no paran de mandarnos mensajes De que todo va a estar bien Así que bueno, crucemos los dedos Y cuando pase el momento nos tomaremos El tiempo para llorar lo que haya que llorar Descansar lo que haya que descansar Y bueno, ver cómo sigue esta aventura Porque dependiendo de lo que nos diga el mecánico Vamos a ver cómo seguimos con esta expedición, chicos. En este momento, nuestra casa es un desastre como nosotros, así que bueno, voy a acomodarla un poco. Dicen que como está tu casa es el reflejo de cómo estás vos, y la ICA está muy desordenada y cosas por todos lados, así que bueno, vamos a cambiarle un poco la cara a este asunto. Siempre puede ser peor, así que vamos a ordenar un poco la casita. Bueno gente, acá estamos. esta está Leica. Estuvimos hasta recién haciendo revisaciones y averiguaciones de qué puede ser lo que nos pasó ayer. Estuvimos hablando con un mecánico amigo de Ushuaia. Nos hizo hacer un par de pruebas. Aparentemente lo que se jodió es el motor. Eh, vamos a esperar de todas formas que venga otro mecánico a hacer la reconfirmación. Pero el motor no se mueve para ningún lado. Como que uno se quiere consolar diciendo que son cosas que uno sabe que pueden pasar pero más allá de que uno sabe, no deja de ser un garrón así que ahí estamos hoy se cumplen 5 meses desde que salimos de Ushuaia 10.000, primeros 10.000 kilómetros de viaje y Leica pide unas vacaciones Todavía no vino el mecánico, pero es un 99% de que el corazón de Leica dejó de funcionar. Es lo peor que le puede pasar a un viajero saber que el motor ya no funciona, que es lo que hace que ande. Y siempre lo decimos, y se me quiebra la voz al decirlo, pero Leica es más que nuestro vehículo, es nuestra casa, es nuestro transporte a los sueños. Y nada, son cosas que sabemos que pueden pasar, y pasó Todavía no bajamos a la realidad todo lo que está pasando, ya nos empezamos a mover un montón porque todo esto implica un montón de logísticas, un montón de traslados, un montón de tiempo, un montón de plata, un montón de desgaste emocional pero bueno, es un tropezón el cual vamos a pasar No hay vuelta atrás y claramente lo que queremos es seguir haciéndolo es un golpe a la mural durísimo, porque bueno, ayer era como el día de celebración, cinco meses de viaje, los primeros 10.000 kilómetros, y Leica pidió vacaciones, Leica pidió un pequeño basta, ahí estoy diciendo basta con la luz también. Hoy no paramos, empezamos bueno, tratando de ver qué tenía, buscando mecánicos, buscando grúas. La logística que hay detrás de arreglar un motor es muchísima, y es muchísima la cantidad de personas que están ayudando, colaborando, escribiendo y, y no podemos estar más que agradecidos de eso hay una mezcla de angustia, tristeza y, y manija por reparar todo que se hace como pesada y difícil de llevar por momentos lo bueno de todo esto es que nada, siempre puede ser peor ya lo dijimos y por más de que uno quiera ir a eso para que esto no sea tan malo es una realidad y como dice Nico, confirmamos que esto es lo que queremos para nuestra vida Veremos cómo lo vamos a solucionar Porque hay un montón de maneras de solucionarlo eh, Así que nada, lo importante es que no estamos solos Está nuestra familia, están nuestros amigos Hay un montón de gente del otro lado que está viendo esto Que nos manda un montón de palabras de aliento Y nada, cuando uno está en estos momentos tan caóticos eh, todo, todo ese apoyo, toda esa energía viene súper bien Así que bueno este va a ser nuestro video de hoy, no es algo muy lindo, no son paisajes épicos eh, Nada, sacar belleza de este caos es virtud y creo que este video es un, muestra un poquito todo este caos Y la belleza que pudimos hacer con ello Pero bueno, si quieren colaborar, si quieren ayudarnos a... Si quieren que el corazón de la ECA vuelva a palpitar porque nos quedan... Muchos momentos por vivir, muchas rutas, muchas historias. Estamos hechos de historias y Chilean Create no se termina acá. Esto también es Chilean Create. Abajo queda el link de cafecitos si les sale, si les surge. La verdad que en este momento nos viene un montón porque estos dos pechitos rotos van a tener que ponerle la frente a, a lo que se viene que es algo... Enorme para resolver Pero que lo vamos a resolver Así que bueno, creo que Eso es todo por <risas> hoy y, y gracias, gracias por estar ahí Gracias por el tiempo Y gracias por la ayuda Y volveremos con novedades De esta nueva etapa del viaje mm -hmm.